Hola, hola, hola, amigos y amigas. Yo soy Diego Reciclado y el día de hoy les quiero mostrar cómo estoy construyendo mi marimba de vasos. Esta marimba de vasos la he hecho de do a do. Eso quiere decir que está do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y He decidido aumentarle un do más que encontré por ahí. Porque este do me suena a metal. Lo primero que hice para construir mi marimba de vasos fue conseguir los vasos y buscarlos por toda la casa en las tonalidades de Do a Do. Para esto me apoyé de una aplicación que es un afinador cromático y eso me permite saber en qué tonalidad está cada vaso. el momento en que estuve buscando mis vasos de do, a do encontré que no había el vaso mi, busqué mucho mucho por la casa no había, entonces lo que se me ocurrió fue ponerle agua hasta que llegue a su tonalidad mi, acompáñenme a ver. Para la nota mi tuve que usar agua para llegar a la tonalidad. mi marimba de vasos pueda estar estable busqué por toda mi casa y encontré esta maravillosísima caja de madera, que aparte de ser la base de mis vasos, también me va a servir para poder transportarlos entonces esta caja me ha quedado increíble lo que busqué también es cómo ponerla primero la puse arriba y les dice los tamaños de cada vaso también lo que voy a hacer es pintar mi caja de madera para que me quede mucho más bonita. Coloqué mis vasos, también les puse una señal en cada vaso para saber qué nota es cada uno y el momento de armarlo y hacer mi montaje del show. Y si encontraste vasos de do a do, más o menos te quedará y te sonará así. Les invito este 20 y 27 a mi show que se llama Reciclando Voy Cantando y podrán escuchar este instrumento en varias de mis canciones. ¡Les espero!